Pero en San Francisco de Macorís sí hay un problema que sí está confirmado porque estuvimos por allá. Y es unos equipos que el Ayuntamiento de San Francisco eh, tenía o tiene y que lo tiene en total desuso. No son esos camiones. Olvídense de los camiones. Eso que usted está viendo ahí. Una retroexcavadora con un valor de 10 millones de pesos. Una motoniveladora, ese Gredar que ustedes ven ahí. Eh, con un valor aproximadamente de unos eh, 50 mil eh, dólares. Y esa pala mecánica que usted está viendo ahí, con más o menos un valor de aproximadamente 40 mil a 50 mil dólares. Estamos hablando de alrededor de 8 millones de pesos que están tirados a la basura. Y yo quisiera que el alcalde responda, y ojalá que el departamento de prensa hoy le caiga atrás al alcalde y le pregunte sobre qué va a pasar con esos cuartos que están en ese lugar tirados y que el ayuntamiento está perdiendo. Ojo, yo estoy de acuerdo con que si, si utilizar estos equipos sale más costoso que, que, que rentar eh, una compañía, ¿verdad? Equipos de una compañía, porque se usan los rentados. Pero mientras tanto tenemos ahí 8 millones de pesos tirados. Vamos a arreglar eso y vamos a venderlo entonces, pero no podemos tener eso ahí porque eso es patrimonio del municipio. Ahí están los cuartos míos y los tuyos y los de ustedes, muchachos, y los de ustedes también. Claro. Entonces, Alex, vamos a responder a esa necesidad. Según me dice una, una fuente, ya se han cotizado estos eh, equipos para ser arreglados, pero tienen, más de, tienen alrededor de un año ahí. O sea, no puede ser, Alex, que tú, que te has vendido como un alcalde eh, transparente, eh, y yo corroboro en esa parte. Pero eso sería ineficiencia, no, no eh, Pero eso es ineficiencia, pero no tiene que ver con eso es un transparencia. Acto de irresponsabilidad del alcalde y un acto de ineficiencia El tener equipos eh, dañados por más de un año sin tener respuesta para eso ese es el dinero del pueblo que está ahí y el alcalde debe responder ante eso estamos hablando de más de 8 millones de pesos que están ahí en desuso en desuso alcalde arregle eso en el monto que tenga que salir y véndalo si usted no lo quiere utilizar véndalo pero no lo tenga ahí dañándose más porque es una, eso es un acto de ineficiencia de parte suya Deja de poner bravo porque el alcalde no, no, porque de San Francisco es no, no, no intolerante. Sí, hay que decirlo que es un intolerante cuando le dicen la verdad, porque a veces solamente quieren que digan las cosas buenas. Así como yo he destacado los puntos positivos de, de, de, de nuestro amigo Alex Díaz, que dejó de ser amigo de nosotros por una denuncia que hicimos de una. Eh, eh, Pero tú dices que Alex es enemigo tuyo, el alcalde. No es enemigo, pero dejó de ser amigo. ¿Saben por qué? Porque nosotros en este medio hicimos una denuncia de que estaban acabando con una, con, con una montaña en Naranjo Dulce y él quería seguir explotando. Pues se la cerraron precisamente por eso. Porque estaba ahí acabando con los recursos naturales de esa zona. Una vaina prohibida por la ley. Sin embargo, con relación a, a los equipos, yo quisiera que el alcalde responda qué va a hacer con ellos, con esos más de 8 millones de pesos que están tirados a la basura ahí. Y... Si sí podemos contar con eso, eh, quizá para el, el inicio del año 2020. Así que, alcalde, esos equipos que usted encontró ahí, que no fue que lo compró, sino que lo encontró ahí, con ese valor, la retro costó 10 millones de pesos. Solamente ese, ese equipo que usted está viendo ahí, la retro, costó 10 millones de pesos. O sea, tenemos que exigirle al alcalde que responda por eso y que le dé respuestas rápido. A este pueblo con relación a ese dinero que está paralizado Si no, si no le conviene al ayuntamiento Véndalo y alquile Entonces utilice los alquilados Pero no lo dejemos que se dañen Que se pierdan más ahí. Bueno, muchísimas gracias Yerjan la Antigua por, tus, eh, manifest por tu expresión Y el tema, o sea La denuncia sería sí. Del tema local Vamos a ir a una breve pausa Usted manténgase ahí porque continuamos